Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Estamos con Pablo Fetzis aquí en pantalla y un montón de alumnos también trabajando de distintas partes del mundo. Vamos a empezar a trabajar un cuentazo de Pablo. Hoy vamos a trabajar el estilo. La estructura hubo que hacer de algún tema, pero ya estaba para corregir el estilo. Si no me equivoco, ¿no es cierto, Pablo? Tal cual. Bueno, lo primero, no griten. Eso por empezar. ¿eh? el pasaje, la... me explico, entonces, bueno, agarramos formato, listo, lo hacemos acá, y, y esto, digamos, tienen, tienen acá, digamos, eh, 12 puntos, el título, que sea el doble, le das dos, dos cuerpos más, digamos, ¿no? Ahí está, este salto de página lo eliminas. ¿cómo se elimina el salto de página? deleteando, ya está, y esto mandalo al costado, Así es una buena presentación del material, y esto también, no grites tanto, ahí está, eh, 20, la puta, bueno, ponelo al mismo tamaño de este chavo, que es el 12, formato, 12, ahí está, y en todo caso centralo, ahí estamos, ¿verdad? Por Pablo Fetzis, ahí está. ¿No? El cuerpo 12. Está. El que no lo sabe acá puede ver. Yo agarro algo, le mando el pincelito, lo marco. Por ejemplo, supóngase que esto está en itálica, ¿no? Yo agarro esto que está en itálica, agarro el pincelito y digo, bueno, esto también tiene que estar en itálica. Entonces, todo se pone en itálica. ¿Eh? Directamente, estas son cosas que agiliza mucho. La gente por lo general no lo sabe, pero agiliza mucho. Por eso, recién le decía a Nati: roboticémonos en lo robotizable, ¿Ves? en lo que hay de robotizarse, sí, porque así de esta manera nuestra literatura va a planear libre. ¿Ves? Esa es la idea. Bueno, recuerden cuál es la norma en el taller virtual ¿eh? que estamos trabajando ahora: cualquier disenso. Duda, pedido de aclaración, queja, lo que sea, díganlo. Si no nadie dice nada, si los micrófonos siguen en, en off, significa que está todo comprendido, aprobado, este, enjundiosamente compartido. Ahí está. El dolor era insoportable. Oía personas a mi alrededor gritando sin poder entenderles absolutamente nada. Esto que tenemos acá, el dolor era insoportable. Bueno, esto que está acá en celeste, les, ahí sí que saquen los micrófonos el que, el que pueda responder, esto se puede resolver en dos palabras. Recuerde que el texto este tiene 16 páginas. Y yo te pido que Pablo tomes nota de la cantidad de palabras con la cual zarpamos, que está acá abajo. A ver si nuestra audiencia también lo puede ver en pantalla. Sí, sí 8.340. Acá yo tengo 6.340. ¿eh? Ah, ah 6.000, listo. Era este, un tema de anteojos que te faltaban. Sí. sí. 6.000, 6.340. Tomá nota con un lapicito este, cuánta, de cuántas partimos y en cuántas va a quedar. ¿Ok? Si hago un buen laburo, va a quedar en muchas menos páginas. En muchas menos palabras. Por ahí nos sacamos dos páginas encima, que ya es bastante. ¿Por qué, Marce? Y sí, porque te digo una cosa, si vos podés escribir la misma novela en 150 páginas que en 300, bah, indudablemente, eh, pero ¿no es que son mejores los libros gordos? Ojo, no ofendo a la inteligencia de nadie. Hay gente que piensa que un libro cortito es, digamos, es más deseable un libro gordo que un libro cortito. Eh, este es posta, esto se los aseguro. Así como hay gente que piensa que en lugar de de escribir llovía tiene que escribir los hilos de plata bañaban el, el adoquinado del asfalto no sé qué, ¿me explico? bueno, piensan que eso es más literario que llovía que es una palabra más poética e imposible llovía, punto y aparte ¿ver? así que este, esa es la idea vamos a ir cerruchando palabras para que el texto sea mucho más ameno todavía el dolor era insoportable Oía personas gritando a mi alrededor sin poder entenderles absolutamente nada. Bueno. Dos palabras. ¿Quién se anima? Empecemos por el principio. A ver. Sí, Pablo, exactamente. Genio. Muy bien. Muy bien. Oía gritos incomprensibles. Parece que lo hubiéramos preparado de antemano. Les juro que no. Lo que sí tienen que ver es que Pablo es el veterano del grupo, ah, no por nada. Miren lo que es eso. El dolor es insoportable. Oía gritos incomprensibles. ¿eh? Perdí la comprensión de cualquier forma de lenguaje. Ahí está. Lo único que no me gusta mucho es esto, viste, insoportable, incomprensible. Buenos días, Miguel Ángel, ¿cómo te va? Te extrañábamos. Estamos justo empezando con la corrección de estilo del cuento de Pablo Fetis. Si no les importa, voy a almorzarme mientras sobre la compu. Eso, yo no tengo que usar tu teclado después todo engrasado que quede, no, no te haga ningún problema. ¿Qué permiso me está pidiendo? Come tranquilo, Miguel. ¿Qué? Si querés hablar así con la boca, ¿tú? también, qué problema. No podía soportar el dolor, oía gritos incomprensibles. Perdí la comprensión de cualquier forma de lenguaje. Bueno, esto ya es otra cosa. En castellano tenemos el tema de la doble negación, ¿Mm? no podía soportar el dolor, oía gritos incomprensibles y tuve la sensación de que ya no comprendía ninguna forma de lenguaje. No podía soportar el dolor, oía gritos incomprensibles, y más aún, tenía la sensación de que ya no comprendía ninguna forma de lenguaje. Todo se movía sin control en un caos total. Todo se movía sin control en un caos total. Aprovechá para poner acá un punto de aparte. Ah, ah. Mira, perdón, Marcelo, ¿de la etapa de corrección estructural? No, de estilo. Esto es estilo, estamos, estamos trabajando... Eh, digamos es, la estructura es el edificio, Miguel Ángel. La estructura es, es cómo levanté la casa. La estructura es que el, el baño no está en medio del living, ¿ves? sino que está donde tiene que ir el baño. Esa es la idea. Eso está solucionado ya. Este, y no presentaba mayores inconvenientes. Eh, había que agregar a la madre en algún lugar, me acuerdo, pero eso ya lo, lo vimos y Pablo lo hizo. El estilo vendría a ser la pintura de las paredes el, el color de la madera que uno usa en los zócalos todo eso creí que era un cuento nuevo, no, no, este cuento ya lo, lo vimos, ah, mirá fue en 1973 por ahí que lo vimos, no, pues, el 2 de a lo mejor no estaba ahí está <risas> Pablo se ríe bueno, qué pasó acá cuando dice sí que estuve, ahí te acordás, claro era un cuento largo pero no aburrido, eso lo habíamos señalado Fíjate acá, cuando hicimos este un enter, lo que pasó, eh, lo que le decíamos a Ángela, que Ángela me lo mandó, ella, bueno ella me dijo, después lo voy a ver, pero todavía no lo abrí, pero lo mandó solucionado este tema, que nosotros en, en literatura, digamos, cuentan justamente los espacios. El espacio activo significa algo en literatura, un cambio de lugar, un cambio de punto de vista del personaje, cambio de tiempo, así que lo que hay que hacer es solucionar eso de entrada. Vamos a edición, seleccionamos todo, formato párrafo y acá le pongo lo que llamamos en el taller tomarle la presión al muerto, 0000, así si vos le agarrás un muerto le ponés, le tomas la presión va a dar 0000 y acá no agregar espacio entre párrafos del mismo estilo listo, intermediado mínimo, ya está. Con eso va a aparecer un libro. Ahí estamos, ¿ves? Cada vez que hagas un enter, no, pa, no va a aparecer esa carajada del espacio hecho de prepo. No podía soportar el dolor, oía gritos incomprensibles, y más aún tenía la sensación de que ya no comprendía ninguna forma de lenguaje. Todo se movía sin control en un caos total. Bueno, Ahora vamos a, a, a lo que el tipo, digamos, está sintiendo y después, bueno, de su sensación, el hecho de no poder soportar el ambiente y después, ¿qué hace? Bueno, ahí aprovechamos para hacer un punto de aparte. Muchas veces me preguntan, este, ¿cuándo hay que poner punto de aparte? Y bueno, cuando pasás, por ejemplo, de, ¡ah, ojo! Eh, y cada oportunidad que tengan de poner un punto de aparte, pónganlo. ¿Mm? El texto va fluyendo mucho más cuando tenemos no tanto plomo, que como se dice en gráfica. Así que siempre van a encontrar oportunidades. oportunidad. Y acá está servida en bandeja. ¿Por qué? Porque pasamos del plano físico, o mejor dicho, del plano psicológico, al plano de lo sensible, pasamos al plano físico. El tipo levanta las manos. ¿eh? Levanté mis manos y las vi cubiertas de un rojo brillante y denso que se escurría entre mis dedos. que se escurría entre mis dedos. El pánico se por de mí. Bueno, vayan tomando nota de algo muy importante. Algo muy, pero muy importante. Eh, los posesivos. Mi cuerpo, mi garganta. ¿m? Todo el tiempo los tenemos ahí. ¿eh? Cámbianlo por artículos. Levanté las manos y las vi cubiertas de un rojo brillante y denso que se me escurría entre los dedos. Levanté las manos y las vi cubiertas de un rojo brillante y denso que se me escurría entre los dedos, coma. Y el pánico se apoderó de mí. Ahí está. Ves que tenés dos posesivos, tranquilamente, eh, ya están solucionados y es más variado, porque tenés las y los, acá tenés artículo, ¿eh? Levanté las manos y las vi cubiertas de un rojo brillante y denso que ya me escurría entre los dedos. Bueno, ahí le pido al veterano, mi hijado Pablo Ludueña, ¿qué palabra está todo el tiempo que podemos encontrar acá? Lo leo en voz alta. Estar. Claro, elementela. el verbo estar, exactamente. Esto yo lo escribo para poder apoyarme, Pablo y compañeros, y nuestra querida audiencia, para poder apoyarme en la redacción simple, sencilla, y después trabajarlo. Entonces buscamos este verbo. Fíjense que no por nada, Pablo, que está recontraentrenado, por eso le pedía a él que lo hiciera, al toque descubrió esta palabra, el verbo estar. Eh, Marce, pero también dijiste la vez pasada que el verbo tener también lo estamos buscando. Y bueno, lo que estoy diciendo no es que hay que eliminarlos o trabajarlos siempre, hay que usarlos cuando corresponde, cuando conviene. Levanté las manos y descubrí que estaban cubiertas de un rojo brillante y denso, etcétera, etcétera. Si el autor está de acuerdo, está bárbaramente escrito esto, pero se puede trabajar, se puede hacer algo. Sobre lo que yo hice recién, que era apoyarme en la redacción. Levanté las manos... Levanté las manos, coma... Y descubrí un rojo, esto ya es cuestión de argumento, hay que preguntar al autor. A ver qué dice Miguel Ángel, dice, lo que explicaste de los posesivos y el truco para su es el tipo de cosas que cuando el taller y en el foro de la EF que quedaban por escrito. Super apuntes, Mermé. Bueno, fantástico. Lo que conviene es regocijarse con esos apuntes de años A, de muchos, muchos años A, y aplicarlos en la literatura de cada cual. Bueno, vamos a ver cómo suena esto. Levanté las manos y descubrí que las cubría de una... ¡Qué espantoso! ¡Por favor! Fíjense la tremenda, tremenda, digamos, eh, cacofonía que me mandé. Descubrí que las cubría y las descubrí cubiertas. ¿eh? Bueno, indudablemente que eso no se puede dejar así. Levanté las manos y descubrí que las cubría una sustancia roja brillante y densa que se me escurría entre los dedos esto es lo más sencillo que se puede sacar al levantar las manos descubrí que una sustancia roja brillante y densa se me escurría entre los dedos y el pánico se apoderó de mí ¿Marcelo? sí, sí. Eh, ¿podría, ¿podría ser la sustancia roja mientras de una? a ver el tema es que Está bien que el, el lector no va a ir para atrás, uh -huh. ¿ves? No va a ir para atrás para ver dónde estaba antes la sustancia roja. Ojo, si vos decís enseguida no recordaba que había sucedido, ¿cómo hace para recordar una sustancia roja que vio antes? Lo conveniente es que no se refiere a una sustancia del, de un pasado del cuento, sino que la descubra en este momento. Si vos me decís, no, lo que pasa es que él ya viene con la sustancia encima, y yo te digo, sí, entonces hay que poner la sustancia. Pero si esto lo ve por primera vez, una sí. sustancia, ¿ves? Se ve la razón, ¿no? Sí, sí. Pau, hola, ¿cómo te va? Este Dice, ¿y una? ¿Y una qué? ¿Descubrí y una sustancia? No, no, no funciona.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 descubrí una sustancia roja y brillante y densa que se me escurría entre los dedos. A ver, al levantar las manos descubrí una sustancia roja, brillante y densa que se me escurría entre los dedos y el pánico se apoderó de mí. Al levantar las manos descubrí que una sustancia roja, brillante y densa... Está mucho mejor la de Paula. ¿eh? Muy bueno. Muy bueno. Al levantar las manos... Esto es para que vean que hoy me... Me levanté democrático, tolerante. Este... <risa> no, está mejor, no, indudablemente que está mejor. Muy bien, muy bien, Pau. Al levantar las manos, descubrí una sustancia roja, brillante y densa que se me escurría entre los dedos y el pánico se apoderó de mí. Fantástico. No recordaba qué había sucedido. ¿Quién, él? Con el suceder ontológico. No, Marce, me falta la tilde del qué. No recordaba qué había sucedido. Los arpones de sufrimiento y de dolor se clavaron por todo mi cuerpo. Me gustaría la imagen, está al borde del, del desastre, pero está muy bien. Cuando algo está al borde del desastre, es extraordinario. Ojo, hay que aprovechar eso. ¿eh? Los arpones de sufrimiento y de dolor se clavaron por todo mi cuerpo. ¿eh? Cerré mis ojos apretando. El tema, acá hay una cuestión, hay, hay una cuestión, muy, pero muy importante esta. ¿eh? El cuento recién empezó y tiene pinta de ser un cuento que anda por el lado de lo extraño, por lo menos, dicho suave, ¿no? Si vos me decís, esto es un cuento de amor, Marce, la verdad que me parece que pinta más para terror, para misterio, y nosotros que conocemos el argumento sabemos perfectamente que es así. Entonces, así como alguien puede decir, al tocar aquel cubo que desfragmentado fragmentado en pedacitos, y uno se para un cacho, ¿esto es una metáfora o pasó de verdad? Creo que el otro día mostramos la película El Cubo, en donde esto que acabo de decir, que parece, sin el contexto suficiente, parece una metáfora, el tipo quedó partido en, en, en partículas, valga la redundancia, este, como si fuera un huevo duro. ¿Ves que uno le aplica esa especie de guillotina múltiple y el huevo duro termina hecho rodajitas? Buah. Este, así pasó en el cubo. ¿Se lo mostré eso? Así pasa en la película el cubo. Entonces, cuando uno dice... Ahí está, sí que lo pasé, gracias. Eh, ahí es literal, claro. En el, en el cubo es literal. Pero esto es justamente una metáfora. Pero todavía no es conveniente, porque en un cuento fantástico, no me acuerdo, creo que lo decía con, con Roger Smith, que, ojo con esto, porque de repente en un cuento fantástico hay cosas que son literales, como lo que vimos recién con el tema del del, digamos, del, del. cubo. Si yo digo, por ejemplo, aquel orador, cada vez que dirigía sus arengas, incendiaba al público, y la puta pará, no, no, era un hombre dragón. Ah, era un hombre dragón, claro, ahora te entiendo, ¿viste? No, no era una metáfora, era literal. El tipo del hombre dragón juntaba auditorios y se entretenían en quemarlo después, ¿eh? Ahí está, o sea, parecería que era una metáfora, parecería, pero en realidad era literal. Entonces acá pasa algo parecido, con los arpones de sufrimiento y dolor se clavaron por todo mi cuerpo. Este, tal vez era es mucho, mucho mejor hacer esto que está acá. No recordaba qué había sucedido. Y el dolor. seguía Traspa, tras pasando como té, té. Marce, pero vos no decís que el nexo comparativo lo dijiste recién en el instructivo que le mandaste, que hizo mismo Pablo Fetzis, ayudado por Miguel Ángel, lo dijiste recién la palabra como, eh Pablo eh. la palabra como el nexo comparativo indudablemente que cuando yo la escribo aparecen tres, tres este, X ¿verdad? a ver si lo tengo por acá como. ahí está, ¿ves? yo escribo como y me aparecen tres X Sí, muchachos, pero je, esta es una palabra que, hay que no hay que de, ni desdeñar ni trabajarla siempre. Es una palabra que acá nos viene el fenómeno. ¿eh? Por eso no la toco, por eso la uso, mejor dicho. Antes era una metáfora y ahora se nota que es una abstracción hecha por el narrador. Antes no se sabía si era algo literal, ¿por qué no? Así que nos quedamos con el pan y con la torta. Bueno, la, la palabra cuerpo está en nuestra lista. Uy, y aparece todo el tiempo, por eso está en nuestra lista. Y el dolor seguía traspasándome el cuerpo. No hace falta. Miren, hagan, hagan la prueba. Si quieren hacerlo en la intimidad de su hogar, este, pónganse de pie, donde están. Vos no Miguel Ángel, que se te va a caer la salsa de los ravioles encima de la falda. O peor, encima del teclado. Pero me pongo de pie, pónganse de pie, listo. La ensalada, ahí está, bueno, la, la, la pegué por el tomate nada más. Pónganse de pie, listo, ya está, Marce. Bueno, ahora siéntense, bárbaro, listo, me siento. Bueno, ahora pónganse de pie con todo su cuerpo. Y me va a decir, y ya lo hice, Marce. Bueno, no, no, no use la palabra cuerpo. O mejor dicho, usala, pero ponela en tu instructivo, anoten por ahí, vayan anotando. Esta es una palabra, esta era la otra, la palabra como. Claro, suena como redundante, es así. Y te digo acá, Pablo, que vos ya tenés una andadura en la escritura y se nota, pero te digo lo del... este, La gente hace esto, una sustancia, que puedo, hacer, esto juro que es así, por algo está en nuestra lista, de color rojo, una sustancia de color rojo, todo el tiempo se vino en un auto color rojo, tenía una camisa de color azul. ¿Viste? Bueno, pero para, para recordarlo, es que nosotros tenemos este pequeño método de agregarle las 3X, ¿eh? sin ningún problema. Levantar las manos, descubrir una sustancia roja. Estoy trabajando con una, una experta, un libro nuevo, en donde ella está preparando macros sobre el borrador que tengo yo de un libro nuevo, está preparando macros para que estas palabras puedan tranquilamente aparecer. De una, ahora tengo que revisar el trabajo que hizo. Y este, bueno, de, de acá le mando un enorme beso a Sandra Rebrich, mi nueva co en esta en esta tarea. Y, este, y les cuento que bueno con una macro estas cosas aparecen inmediatamente. ¿Ven? Ella se, se especializa justamente en eso. Después lo voy a dejar abajo en la, en la bibliografía donde pueden conseguir su libro, eh, un libro que tiene sobre, sobre macros para correctores. ¿eh? Así que, bueno, ténganlo en cuenta. Pero lo cierto es que, el, como decíamos recién, tenemos acá. A ver, ¿en qué está? Ahí está no recordaba qué había sucedido, y el dolor seguía traspasándome como arpones. Entonces, el señor Pablo Fetzi se quedó con el pan y con la torta. ¿eh? ¿Quiso hacer una metáfora? Bueno, está en un rango menor de la metáfora, tenemos ahí una comparación. Por algo nosotros marcamos el nexo comparativo, porque nexo comparativo, digamos, de, perdón, comparación menos el nexo comparativo, Igual metáfora, pero el contexto es el que manda siempre. El contexto es el que manda siempre. Acá había que poner una comparación. Era muy conveniente poner una comparación, porque por ahí el lector, que está embalado ya en un cuento bastante extraño, y solamente lo logra Pablo en, en apenas 50 palabras, 57 palabras, el tipo puede pensar que estamos hablando de una cosa literal, como pasa con el cubo. Hay, hay películas tan buenas que uno, o la serie Breaking Bad, por ejemplo, que recomiendo vivamente, que uno está viéndola y dice: Pero esto, esto es una pesadilla. Esto esto, el, el personaje lo está soñando. Y no, no está soñando un pito, ¿viste? Le está pasando de verdad. Eso, eso es increíble. Vos viste cuando vos lográs una pesadilla en la vida real, ¿viste? Filmar no. una pesadilla en la vida real, es maravillosa, se dice, tal cual. Estás logrando filmar una pesadilla en la realidad de la vida del personaje. ¿Ven? Bueno, así que Pablo, vamos a repasar lo hecho y creo que ya hemos dejado pie para, para la próxima hacer esto, mirá. Agarras el texto, procura buscar los posesivos, por ejemplo acá. Yo ni tengo que leer, ya directamente lo hago. Después, después, esto es gatillo fácil literario, ¿viste? Primero disparo y después pregunto. Chao. Bueno, ya tenemos entonces suficiente background para realizarlo. Recuerden lo de recién, y esto se lo digo también a mi querida audiencia. De todas las personas que estaban en el taller, Pablo contestó cosas imposibles de contestar. Esta era muy, pero muy difícil. Pablo lo doy, a ver gritos incomprensibles, la otra que hoy también sacó al toque lo del verbo estar, piensen por qué será y si ustedes tienen ya una idea de por qué será, porque Pablo creo que es tu segundo, tercer año de laburo o segundo eh, de, creo que estoy llegando al tercero al tercer año, ¿ves? Ya en un tercer año de trabajo y bueno, ya es como una especie de carrera corta entonces, si ustedes se, se preguntan y, de, y descubren que la respuesta es y porque está entrenado en el taller, vengan a escribir con nosotros. ¿eh? Yo ya tengo los, los talleres, ya no tengo más cupo, pero Nomi tiene cupo, así que denle trabajo a ella. Yo le dejo acá mismo, lo están viendo en pantalla, directamente la dirección electrónica de Nomi para que se comuniquen con ella. Ella es una dulce, una divina, no es como yo, que soy un ogro. Pero bueno, la cuestión es que, obro o no, la gente aprende. Muchachos, nos seguimos viendo en esto que es Canal Taller de Corte y Corrección. Mi grupo no se vaya, que seguimos trabajando. Lo hacemos con todo esto que es Canal Taller de Corte y Corrección. Pulgar arriba para Marcelo y Marco. Comenten, compartan, likeen. Y bueno, sean felices escribiendo. Es decir, hablen con Nomi. Hasta pronto.